Bueno, mis queridas hermanas, hemos venido <risa> <risa> a predicarles la Palabra de Dios. <risa> Nada, broma. Bien. Hola, ¿cómo están mi querísima gente de YouTube? Este es un nuevo video para el canal. Sé que nos hemos desaparecido bastante tiempo y hemos dejado de subir videos al canal pero a continuación les vamos a explicar los motivos por el cual nosotros dejamos de subir videos a nuestro canal y para eso hemos creado una sesión ¡Llamada! <risa> Hola, muy buenas noches Bienvenidos a Motivos Motivamente Motivados En la noche de hoy estaremos presentando a dos youtubers rajamaquinos que se han desaparecido bastante el tiempo de YouTube y han dejado de subir videos. Y para el día de hoy le hemos traído a nuestro programa aquí en Motivos Motivamente Motivados. Hola, muy buenas noches Luis Vargas, Gustafia. Cuéntenos, ¿cuáles fueron los motivos por el cual ustedes dejaron de subir videos a YouTube? Este, tenemos dos motivos eh, claves por el cual eh, nosotros dejamos de subir videos un poco a YouTube. Eh, el primer motivo fue porque eh, problemas académicos, nos encontramos en la universidad y no teníamos tiempo para elaborar videos, para elaborar guiones, eh, esos fueron el primer motivo y el segundo motivo lo va a decir acá rubí Y bueno, el segundo motivo por el cual no subíamos videos a Youtube fue porque nos, la cámara que teníamos anteriormente se, se malogró y tuvimos que, bueno pasó un tiempo para poder conseguir la cámara que ahora tenemos a bueno queridísimo público televisivo Que nos ven a través de sus pantallas esto fue las declaraciones Por qué Luis Vargas y Luis Tapia dejaron de subir videos a Youtube Aquí informándoles Desde el noticiero Motivo Motivados Su amigo y queridísimo Motivoncio Nos vemos hasta el próximo sábado Aquí en Motivos Motivados Hasta la vista, bye bye y bueno, chicos, esos fueron los motivos por el cual nosotros nos habíamos desaparecido bastante tiempo. Espero que nos puedan comprender y entender también un poco, ¿ya? Espera, Luis. Ahora vamos al grano porque sé que por algo ellos están aquí en nuestro video. Le hemos etiquetado o han entrado al enlace. Así que, al grano. Al grano. Bien, entonces bien, al grano. Sé que han entrado por lo que dice acá en la parte del título, que es un trabalenguas que hemos hecho en Plaza de Armas. Entonces al grano, a ver el video. Tenemos un trabalenguas que es fácil, sencillo. El cual, no sé si me lo pueden repetir. ¿Sí? Mira, el trabalenguas es camarero de me lo de camarero Bien, camarero, camarero, camarero, camarero desencamarón, amelo ah, Camarero. amiga? Camarero desencamarón, eh Bien Tienes una oportunidad más te lo de dar Camarero desencamarón, amelo Camarero... desencamarón. Camarero desencamarón La tercera, la tercera. El camarero de camarón. verdad, es verdad. Camarero de camarón, no, Camarero de ese camarón. ¿Qué no, se puede camarón se puede. Es bien fácil. Camarero de camarón amelo. No, camarero de <risa> <¿Sí? Desencamaron. risa> Tienes tres oportunidades para decirlo a ver Camarero, desencamarónamelo Camarero Vale, dos, tercera, tercera Camarero desencamarónamelo <risa> ¿No? Camarero desencamarónamelo Camarero Camarero de no? Ya, gracias. Le doy tres oportunidades. No, Camarero, tienen tres oportunidades. Camarero, y si no, que ay no, te no, voy no, no, no. a la tirar a la ver Camarero, a ver, la a tercera. <risa> ya, mira, camarero Desencamarona Camarero desencarón Camarero desencamarón <risas> de sen... <ríe> Ya, yeah, segunda, segunda Son tres, tres oportunidades de sen... Camarero desencamaré No lo puedo Dos, dos, la yeah. tres, la tercera, la tercera Camarero desencamaré el camarero, claro, ¿sí, <risas> desencamarónamelo. Camarero, desencamarónamelo. El Camarero, desencamarónamelo. Camarero, Bien. Tercera, tercera, vale. Camarero, desencamarónamelo. el Camarero, desencamarónamelo. Desenca uh. Camarero, desencamarón... el Camarero, desencamarónamelo. No, no, no, no. no, no. Camarero, desencamarónamelo. caramelo camarero, Muy bien. Yeah. camarero, Desencamarónamelo. el De <risa> tercera, tercera. Ya, ya, ya. Relaja, relaja. Camarero, de San <risa> <sin> Camarón <amelo. risa> no, de los medios. Camarero de San Camerón. <risa> tercera, no puedo. Camarero de San Camerón. No lo sé, tú, ¡Ah! Tres, Tres oportunidades. Yo, yo. Camarero de nuevo, de nuevo. Camarero, desencamarónamelo. Camarero de San Camarón. ¿Qué? ¡Namelo! <risa> no de Camarero de San Camarón. Camarero de San Camarón. Camarero de San Camarón. Camarero de San Camarón. ¡Más rápido, más rápido! Camarero de San Camarón. Y bueno chicos, este fue el video de la semana Espero que les haya gustado espero que les haya entretenido, que te haya sacado una sonrisa y que te haya gustado más que todo, ¿no? y suscríbete y dan manito arriba y comparte nuestro video y también déjanos tus comentarios para poder mejorar y ya sabes para que no te pierdas ninguno de nuestros videos lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue cuando nosotros subamos algún video te vas a divertir mucho esperemos que sea así <risa> y bueno chicos, nos vemos